Cada año la Universidad de Valladolid y concretamente el campus María Zambrano de Segovia recibe la llegada de numerosos estudiantes nacionales y también internacionales para cursar su máster en comunicación con fines sociales. Y una de sus alumnas ha tenido la oportunidad de realizar las prácticas en este canal, en la 8 de Segovia de Televisión Castilla y León, Roberta Moraes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal ha sido la experiencia durante estos casi tres meses que has estado con nosotros? Ah, una experiencia muy rica, muy válida, que voy a llevar conmigo para Brasil. Eh, sobre todo eh, conseguí hacer parte de, de varias, varias áreas de la, de la tele, pasando por, por la redacción, por la edición, por las montajes, grabaciones externas. Muy, una experiencia muy, muy rica, muy válida. ¿Qué es lo que te ha sorprendido, podríamos decir, una televisión como esta, local y regional? Una, experie, una, una tele con poca gente, que todos hacen eh, un trabajo, un trabajo muy, hecho, muy hecho, muy bien hecho. En la tele pude acompañar todas las áreas muy, muy de cerca, la redacción, las grabaciones externas, conocí mu muchos sitios que tampoco conocía, tuve la oportunidad de conocer mu mucha gente, hacer contactos y... Y voy a llevar un poco, un poco muy, la verdad, muy, eh, muchas de estas cosas para mi retorno en Brasil. Y creo que es una experiencia sin igual, muy, muy válida. Vamos ahora un poco a grandes rasgos de, del máster que has cursado. ¿Qué es lo que podríamos destacar? En, en máster en comunicación con, con fines sociales, eh, yo he aprendido mucho con, haciendo campañas, incluso aquí en Segovia, con... Encontro de mujeres que transforma el mundo, una experiencia que, que creo para todo el grupo del Máster fue bastante satisfactoria porque eh, pudimos hacer una campaña de, de, de gran amplitud, de, de gran conocimiento para todos aquí y para España, que sí que es un encuentro muy, muy reconocido y pude ser parte de eso. Entonces, para mí, eh, en el con todas las clases, con todos todo los trabajos, creo que también ha sido muy, muy, muy gratificante, y muy válido. Además la convivencia ¿no? con, con otros alumnos y alumnas, sí. y luego sobre todo por pues, la experiencia del idioma. Sí, también, porque llegué sin hablar nada, estoy hablando un poquito más. Creo que, que con eso de, de estar en contacto con otra gente... En la, en, de, ...de España, de, de Brasil también, que tiene otros chicos de, de Brasil... ...una experiencia aquí de cambios de idiomas, entonces creo que estoy bien. ¿Qué es lo que te ha gustado, Roberta, de, de esta ciudad, de la ciudad de Segovia? A Segovia me encantó, Segovia... Estoy enamorada por la ciudad. Tiene... En cada canto que voy una cosa diferente, por más que yo tenga, tenga ido otras veces... Eh, cada vez que voy a un sitio descubro algo nuevo y, y me encanta cada vez más. Creo que no quiero volver a Brasil. El frío fue un choque muy grande después de la, de, del choque cultural, que es, es, otra, es otra cosa, es completamente distinto la cultura de, de la gente de aquí. Todos muy acogedores, todos muy, muy simpáticos conmigo, siempre me ayudando cuando necesitaba o... o o que sea. Entonces, Segovia me encantó muchísimo por la gente, por, por el clima o la ciudad, la ciudad en general. Podemos decir que, que desmontamos el mito de que Segovia es más que el acueducto. Es más, muy, muy, más que el acueducto. En cada canto aquí tiene eh, encantos mil, como hablamos en Brasil. Eh, es muy preciosa, una ciudad encantadora que me gustó mucho y... Creo que si pudiese, me quedaba aquí por más 5, 10, 20 años que sea, porque es una ciudad que a cada día me, me sorprende más y me encanta muchísimo. Imagino que te llevas también muchos recuerdos. Y también nos has querido ir compartiendo, sobre todo en Internet y en las redes sociales, pues con tu familia y amigos de Brasil. ¡Ah, sí! <risa> en Brasil, eh, con, con las redes sociales comparto muchas cosas de aquí, de la tele, cuando hacía grabaciones... Eh, ...compartilaba con todo, con, con, con ellos todos, entonces, es eso. Y también has tenido la oportunidad de realizar un, una memoria, un vídeo, ¿no?, de todas las... ...lo que han sido las prácticas. Ah, sí, de las prácticas. Eh, mis memorias de las prácticas fue un, un poco de... ...do que viví en la tele, en la 8 de Segovia. Una, una experiencia más que rica. Eh, eh, profesionalmente hablando, voy a elevar mucho porque tuve la oportunidad de... de está cerca de um de um telejornal que não havia trabalhado em Brasil solo com o audiovisual, de visual publicidade, pero aqui pude conhecer eh, de fato o que era uma redação como como se fazia um telejornal um telenoticiário e e muito como falar muito gratificante eh, Esos tres meses en la tele. Ya por último, Roberta, ¿qué mensaje podíamos dar? ¿Qué recomendación a todos los que nos vean también en la 8 de Segovia... ...también en nuestros canales de YouTube... ...para que vengan a Segovia y cursen el máster que, que has cursado este año? Vengan, el máster vale mu muchísimo la pena... ...principalmente para quien cursa publicidad y relaciones públicas... ...es un máster voltado para eso... ...y me encantó... Eh, ...y cuanto a Segovia... No, no tengo o que hablar, es, es preciosa, es una ciudad muy acogedora que vais a hacer a mu, muchos amigos y lleva para toda la vida. Creo que los amigos que yo he hecho aquí eh, voy a llevar a conmigo para, para siempre. Y también el, el, el, el, el máster, la experiencia, los contactos las clases, todo lo que yo he aprendido es eh, bastante, bastante válido y, y que sí. Vengan, vengan a conocer Segovia, vengan a hacer el máster y es eso, puedo hablar, estoy muy satisfecha. Roberta, gracias por acompañarnos durante estos tres meses y, y esperemos que vuelvas a, a vernos y a volver a Segovia. Sí, yo que agradezco a todos, a todos desde la tele también que estaban muy cerca de mí, me ayudaron mucho y también siempre muy simpáticos y solidarios con, conmigo, incluso con mi idioma que a veces no, no entendía y a veces hacia malabares para entender, entonces, es eso. Yo que tengo que agradecer a Segovia, al a, a Máster en Comunicación, a todos los profesores y compañeros de, de turma, y a todos vosotros de la tele, que fueron muy, muy agradables y... Muchas gracias, muchas gracias. Esta es la historia de Roberta Moraes, una de las alumnas del Máster en Comunicación con Fines Sociales de la Universidad de Valladolid, que ha tenido la suerte de disfrutar de sus prácticas aquí, en la 8 de Segovia.